Tiago, somos Telemilenio. Telemilenio, visión, visión sin límites.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 tiempo tendremos miles de atletas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 Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales en nuestra página de Facebook, Diálogo Matutino, Instagram, Diálogo Matutino, Twitter, Diálogo Matutino. También puede haber una retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube, Diálogo Matutino. Y en el día de hoy tenemos un contenido muy interesante. Tenemos un invitado quien es a su vez analista financiero, y estará compartiendo con nosotros pues los diferentes ángulos de nuestra economía y analizaremos también algunos aspectos sobre la regalía pascual y cómo esto empuja un poco la economía que estaba un poco rezagada, según algunos críticos entienden. Y antes de iniciar este programa oficialmente, vamos a pasar a nuestra reflexión del día de hoy. Ahora compartimos una pausa para la reflexión. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida Recibieron la vista y le siguieron. Mateo 20, 34 ¿Sabías que Jesús te mira con compasión? Muchas personas creen que Jesús los observa solo para condenarlos o para señalarles sus faltas y pecados. Sin embargo, su amor por ti no tiene límites. Él entregó todo de sí mismo para que alcances salvación, la cual no solo abraza tu alma, sino también toda tu existencia. Cada detalle de tu vida, toda lágrima, tristeza, enfermedad o preocupación atrae la mirada compasiva de Cristo hacia ti. Cuando la vida golpea con un fracaso económico, con una enfermedad incurable, larga o costosa, cuando el matrimonio se divide, y el hogar se deshace Cuando los hijos se van del hogar para tomar caminos de perdición Cuando has agotado todos tus recursos emocionales Y te sientes inútil, rechazado y solo Es justo allí cuando Jesús está más cerca de ti Es cuando su compasión fluye hacia tu vida Y su mano se extiende para consolarte El toque de sus manos heridas transforma en miel toda amargura del espíritu. La tristeza se transforma en gozo, en tibieza el frío de la soledad y en armonía el desastre que te rodea. Recibe ahora el toque compasivo del Señor. Él es real y está junto a ti. Sus ojos te miran con amor y compasión. Oremos así. Gracias Jesús por tener compasión de mí. Puedo sentir que estás conmigo. Una gran sensación de alivio y bienestar llena mi alma. Sé que me amas y jamás me dejarás. Recibo tu toque amoroso que me transforma. Te doy gracias y alabo tu bendito nombre. Amén. Gracias, por compartir este tiempo con nosotros. Y con esta reflexión y esta oración pues oficialmente iniciamos nuestro programa, iniciamos nuestro día. Usted que está en su casa, siéntese si ya tiene su cafecito en la mano, que durante estos 55 minutos vamos a estar dialogando sobre los temas políticos nacionales, locales e internacionales. Y también en breve vamos a tener nuestro invitado del día de hoy, analista financiero con quien estaremos viendo los diferentes aspectos de nuestra economía y otros aspectos de la economía mundial, de cómo estos influyen en el desempeño de nuestro país. Y, eh, hablando de economía eh, y política, en el Partido de la Liberación Dominicana, aparentemente se han desatado los demonios, o se están por desatar, ya que el tema de las primarias abiertas o cerradas pues ha, teni ha tenido opiniones encontradas y uno que ha salido al frente de manera firme es el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, quien el pasado lunes escribió un artículo donde dejaba claro su posición de que las primarias abiertas simultáneas son inconstitucionales. Recuerden que en el 2015 el Tribunal la Suprema Corte de Justicia, cuando fungía como Tribunal Constitucional, pues emitió una sentencia donde la declaraba inconstitucionales. Hay juristas a favor y en contra que alegan de que implementar primarias abiertas simultáneas en la República Dominicana no viola la Constitución, lo que no se podría hacer, ya que uno de los... Uno de los puntos que establece nuestra Constitución es que la, cualquier sentencia que haya sido emitida por la Suprema Corte de Justicia, en la cual a su vez fungió como garante de la Constitución, no puede ser revisada por el Tribunal Constitucional. Y los expertos alegan, algunos alegan de que ciertamente no puede ser revisada, pero eso no significa de que no pueda ser cambiada, o sea, de que no pueda reinsertarse un nuevo proyecto de ley y que el Tribunal Constitucional eh, lo revise y pueda cambiar dicha sentencia o jurisprudencia. Hay juristas que están a favor, hay juristas que están en contra, hay otros miembros del PLD que también opinan diferente, por su parte el, el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, también, recientemente dijo que esta, que esta propuesta de primarias abiertas simultáneas pues eh, está siendo respaldada mayoritariamente por miembros del comité político y sectores del PLD. Entonces, esto es una muestra clara de la división que existe en el partido con temas tan neurálgicos como el tema de las Primarias abiertas y o cerradas. Lo que muchos expertos alegan es de que de trazarse ese camino de aprobar las primarias abiertas y o cerradas e imponerle la ley de partido, tendría que pasar al Congreso y de, tendría que modificarse la Constitución. Y a lo que muchos le temen es que una vez se abra esa caja de Pandora en la cual sería una nueva modificación constitucional, aparezcan sectores desaprensivos con intenciones continuistas y que pongan de manera escondida o quieran tocar el tema de la reelección presidencial. De manera que el tema que se trata es de las primarias abiertas y o cerradas el sector de Danilo la apoya abrumadoramente, el sector que representa el expresidente Leonel Fernández no la apoya. Eh, pero, en fin, lo que divide al PLD en estos momentos es el tema de la reelección. Máster, si puede presentarnos las otras imágenes que tenemos por ahí, si las tenemos disponibles, para poder pues, que los que nos ven puedan apreciar las diferentes opiniones que han surgido en el PLD con relación a este tema. Pues con este mismo tema pues, ha surgido un enfrentamiento público entre el senador de La Vega, Euclides Sánchez, y el licenciado Domingo Jiménez, que es del sector de Leonel. El Domingo Jiménez tuiteó el pasado lunes lo siguiente, el problema de los que deciden tomar el camino de la deshonestidad y el deshonor es que quieren tener igualdad de condiciones y el mismo trato de quienes eligen el camino del honor, de la dignidad y el decoro. El, el ingeniero Euclides Sánchez, de manera sorpresiva, se dio por aludido con, esta, con este tuit de Domine, Domingo Jiménez, y respondió, no toque esa tecla. Y el licenciado, el doctor Domingo Jiménez respondió, Qué pena que te diste por Puedo tocar un millón de pianos con sus teclados completos. Y en un programa que conduce el doctor Domingo Jiménez en el día de ayer le respondió al ingeniero Clido Sánchez. Y esto es una muestra de los inconvenientes que hay a, los inter, a lo interno del PLD. Dijo José Ramón Peralta el pasado sábado. Pero lo más importante es que quedó establecido por prácticamente todos los expertos presentes que las primarias abiertas son perfectamente compatibles con la Constitución. Así que hay sectores muy importantes del gobierno y del PLD, ya que el ingeniero Peralta, el ministro administrativo de la Presidencia, es miembro del Comité Central ministro administrativo de la presidencia y muchos sectores lo señalan como el vocero político del presidente de la república, el licenciado Danilo Medina. Vamos a ver en qué va a parar esto. Recuerden que el doctor Franklin Almeida denunció sobre una supuesta reunión en la casa del ministro para tratar el tema de las primarias abiertas y con la finalidad de insertar este tema o esta, este proyecto de ley a través del Senado antes de que culmine este año en esta legislatura. Yo particularmente entiendo que hay un estaca, estancamiento en los partidos políticos. Los partidos políticos, de manera democrática o no democrática, se han adueñado de la cúpula de los partidos, y han cerrado el paso a que personas como usted y como yo, pues podamos tener algún tipo de incidencia. Fíjese en la directiva, en los cuadros directivos de los presidentes de partidos políticos, donde no ha habido elecciones, en el PLD no ha habido elecciones para elegir sus autoridades desde el 2011, no, desde el 2000. Leonel Fernández es presidente del PLD desde el 2000, Miguel Vargas tiene varios años siendo presidente del PRD. Los partidos pequeños, ahí las oportunidades aún son más pequeñas. Fíjense en el caso de la Fuerza Nacional Progresista o, del, o de otros partidos, donde tienen los mismos cuadros políticos por más de 20 y 30 años, el Partido Reformista lo mismo. Entonces, a este tema de las primarias abiertas y o cerradas, hay que buscarle un punto intermedio, donde la ciudadanía, donde el ciudadano común, si tiene, si quiere militar en el partido de su preferencia, pueda hacerlo sin tener que esperar a que los partidos, se, cuando le convenga a ellos, abran su matrícula. Así que, este tema le vamos a estar dando seguimiento desde aquí. Eh, hay que mantenerse alerta. La ciudadanía debe empoderarse. Llame a su congresista, llame a su senador, llame a sus representantes ante el Congreso... Y exíjale que vote a favor de la propuesta que usted entiende que más le conviene. Dígase primarias abiertas o primarias cerradas. Porque si usted no le exige, no le pide, no le informa a su congresista cuál es su punto de vista, él va a votar por lo que represente sus intereses. Así que con esto, pues nos vamos a una brevísima pausa. Y cuando regresemos, pues tendremos en los estudios el invitado del día de hoy. Así que le invito a que no se vaya, póngase cómodo, tenga su café a mano, su galletica, que esto se pone bueno a partir de ahora mucho mejor.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 Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros y regresamos con nuestro invitado de hoy, el licenciado José Manuel, quien a su vez es analista financiero, con el cual estaremos aquí analizando por los diferentes aspectos de nuestra economía. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al programa. Muchas gracias Hugo, gracias a ti por invitarme, gracias a la teleaudiencia, verdad, eh, tempranito en el país se levanta, nosotros somos un país... De gente muy laboriosa, la verdad que sí. Y estamos aquí un poco compartir contigo y con tu teleaudiencia de un poco de los temas eh, del día del, del país a nivel económico y financiero. Sí, y quería empezar con el crecimiento económico que ha experimentado la economía de la República Dominicana. Pero si tú te fijas, ese, ese crecimiento económico, cuando tú te trasladas a los sectores más pobres del país, no lo sienten. Uh -huh. es, como, es como si tú le echaras un cubo de agua al mar, no se siente. Sí, lo, lo que pasa es, mira, aquí tenemos que refundar lo que son los análisis económicos. Una, la, la economía se basa sobre algunos indicadores que tenemos que ver el impacto, hacia dónde impacta. Como tú sabes que es un, un indicador que tiene uno sus sectores económicos, por lo regular, muchas veces, esos eh, eh, indicadores son manejados, muy manejados. Eh, ahora mismo, en la República Dominicana, lo que están impactando son esos subsectores económicos, son aquellos sectores que realmente no inciden en la calidad de vida de, de, de, de las personas. Tú puedes tener 15, 20 subsectores, y esos subsectores económicos pueden ser eh, manejados, por aquellos sectores que de una forma u otra te disparan la media. Hay sus sectores como telecomunicaciones, como bares y restaurantes, como eh, eh, eh, turismo, que realmente quizás tú lo ves que tienen un despegue y un crecimiento, pero no necesariamente inciden sobre, sobre la vida de la colectividad de las personas en la República Dominicana. Por eso yo siempre he pensado que aquí debemos tener o, o, o hay la necesidad de tú tener dos indicadores, uno que te incida directamente sobre eh, el impacto económico y el crecimiento eh, del país, y otro que te incida sobre el crecimiento de las personas, porque ahora mismo eso no se está midiendo en la República Dominicana, no se está midiendo cómo el, la media poblacional esté creciendo a nivel de su estatus económico y profesional. Entonces... Eh, ahora mismo hay que, hay que analizar. Yo creo que es un engaño propio <risas> que no hacemos, quizás, eh, pero de eh, eh, los últimos años se siente un, un rezago de la economía eh, fuerte, y como tú dices, eh, la población común no siente cuando. Eh, nosotros invertimos directamente en. Tenemos varios años invirtiendo en sectores eh, agrícolas directamente. Y cuando tú vas a un supermercado, cuando tú vas a comprar un producto de, neces de primera necesidad, dices, ¿pero qué, qué pasa? Pero yo no estoy viendo que el impacto de, de esas inversiones o de esas estrategias está incidiendo sobre la vida personal mía y de mi familia. La, in la inflación. El Banco Central ha sido muy optimista con las cifras que ha mostrado en los últimos años con la tasa de inflación. El salario mínimo. Muchos sectores han dicho que no ha crecido de manera proporcional con relación a la inflación. Me explico. Hace un tiempo se, se estableció que el costo de la canasta básica para una casa de familia son 23 mil pesos. Ese es el primer quintil. El primer quintil. El primer quintil que estableció, creo, hace uno, un tiempo, el Banco Central. Entonces... Ahora, con el incremento del salario mínimo de un 20%, primero se, se hizo un 14%, luego un 6%, los sectores eh, indican, hay algunos sectores que han dicho, mira, con lo que ha crecido la inflación, desde la última vez cuando se incrementó el salario mínimo, ahora la capacidad de compra del dominicano se redujo en más de un 20% y solamente incrementó en un 20%. ¿Tú podrías aplastar un poco eso? Mira, aquí hay que analizar un poco todo ese tema, como estamos hablando. Primero, aquí el 60% o quizás más de la población a nivel general está viviendo con un promedio entre 15 a 18 mil pesos mensuales. Primero, lo que hay que establecer, aquí no se ha generado una capacidad de pago y de compra de, la, de toda la ciudadanía. Y cuando usted habla con sus homólogos, amigos profesionales y la y el común de la ciudadanía, ve que realmente no están establecidos unos sueldos que van acorde a la inflación que establece cada año el Banco Central. Yo a veces digo, bueno, tal vez los estudios se están haciendo en la casa de los que trabajan de, en el Banco Central. Me imagino una, una inflación tan baja cuando cada año aquí sentimos, cuando usted va al supermercado, cuando va a las tiendas, cuando va a un lugar a comprar artículos de primera necesidad, ve que cada mes, cada año, ¿verdad? se encarece eh, su vida. Entonces, eh, primero, el, ese estancamiento de lo que es la, la, la, la capacidad adquisitiva de las personas. Lo, lo segundo que tiene que ver es el, lo, los programas productivos de la, del, del Estado, es decir, Ahora mismo estamos eh, aglutinando una economía eh, básicamente en dos provincias básicas del país, que como son Santo Domingo y Santiago, pero el resto nacional aún no tiene un plan de desarrollo que le permita a las personas mitigar la condición de vida que tienen cada una de, la, de las personas y las familias en las diferentes provincias de la, de la República Dominicana. Y con este constreñimiento que estamos viviendo ahora, eso se vuelve y se agrava, se, se vuelve y se agrava mucho más eh, de impacto para las personas. ¿Por qué? Porque si todavía desde hace 2003, eh, cuando tuvimos aquella hiperinflación en la República Dominicana, no hemos mitigado aún eh, eh, esa inflación, porque cada año vivimos con un impacto inflacionario, y si puedes ver, en el sector público tenemos muchos años o varios años sin un aumento en los salarios y en el sector privado el aumento que se hizo fue un, un aumento pírrico para, la, para las personas que no, no, no le impactaba en su nivel de vida. Entonces yo creo que el Estado tiene que comenzar a analizar realmente de cómo distribuir eh, una economía que sea más justa y equilibrada para todos los ciudadanos en la República Dominicana. La tasa del dólar. El Partido de la Liberación Dominicana ha hecho un esfuerzo sobrehumano para mantener un balance en la tasa del dólar desde el, desde el gobierno del doctor Leonel Fernández en el 2004, eh, ahora tenemos al presidente Danilo Medina, y se ha mantenido por debajo de, lo, de 50 por uno. ¿Qué costo tiene eso para el país, de que el gobierno... Frene la tasa del dólar a pesar, o contrario, lo que han dicho muchos economistas, que el dólar hay que dejarlo fluctuar. Mira, eso va a ser hasta un momento realmente, porque el dólar es la parte de oferta y demanda. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros tenemos una economía eh, en términos de las exportaciones frenadas. Si tú ves a nivel de exportación, nosotros estamos en déficit. Eh, segundo, ¿quién impacta, por ejemplo, en la, el freno de la tasa de dólar? Cuando el Banco Central inyecta dólares al mercado. Es decir, no se está generando por una, eh, por una eh, eh, situación de oferta y demanda del mercado, sino por inyecciones que genera el Banco Central para mitigar el, el, el impacto o el alza del dólar. Y por esto tú estás viendo que en los últimos tiempos, se han liberado uno, dos, tres veces el, el, el encaje legal para dinamizar un poco la economía, frenar eh, en un sentido quizá ese deslizamiento de la tasa del dólar. Pero como puedes ver, no, ese impacto no está durando más de un mes más allá porque vuelve y de nuevo la economía recoge todo eso, ¿verdad? Y al final volvemos a caer en el mismo hoyo eh, de, de, de rezago y por eso tú ves que no hay un efecto en la, en la, en la tasa del dólar. Ahora como viene diciembre y, y hay muchas remesas que entre noviembre y enero ingresa al país, mitiga un poco. Hay que ver cómo va a venir el próximo año donde eh, la economía incluso en este año ha estado bastante rezagada y eh, la, la parte de comercial y de exportación sigue en su históricamente en su mayor detrimento. La deuda pública. La deuda pública vimos ahora en el presupuesto para el año 2018 que sigue incrementando. El gobierno paga una gran parte del de, de, de dinero que maneja anualmente para el pago de intereses de la deuda y sigue con un presupuesto deficitario donde parte del presupuesto es más préstamos, más deuda eh, en el futuro, ¿cómo va a afectar? ¿Tú crees que la República Dominicana se corre el riesgo de ver en la misma situación de Puerto Rico? Bueno, yo soy de lo que creo que cuando tú ves a tu vecino, ¿verdad? La barba de él, la tuya en remojo. Y realmente yo no estoy viendo ahora mismo en la economía dominicana que haya un plan a largo plazo. Una de las estrategias que nosotros tenemos es el mantener la operativa de, del Estado sobre la base de endeudamiento. Yo creo que en el futuro... Nosotros debemos de frenar lo que es la, las inversiones, eh, estas grandes inversiones eh, estructurales y comenzar a enfocarnos en un contexto mucho más social y ver cómo de, ese redu de esa reducción de, la, de, la, de, la, de las inversiones eh, estructurales podemos ir destinarlo al pago de la deuda. Yo creo que la República Dominicana, el presu ahora mismo el presupuesto, eh, seguimos hacia la baja, seguimos con un presupuesto deficitario, seguimos con un presupuesto que no está enfocado sobre la sobre el desarrollo regional. Yo creo mucho en el desarrollo regional para dinamizar la economía, pero hasta ahora no estamos enfocando un desarrollo regional sobre la base del presupuesto, incluso en franca violación a la ley 1201, que es la ley de, de, de, de desarrollo, la la ley de eh, la ley de desarrollo 2030. Que, de 2030, tú sabes, todavía eh, eh, nosotros estamos en franca violación, no estamos eh, trabajando solo sobre los ejes transversales eh, de, la, de la economía nacional que le permita eh, crear un impacto en cada, en cada una de las, de, la, de las provincias del país. Yo creo que debemos enfocar el presupuesto nacional, eh, minimizar lo que tiene que ser los gastos superfluos, yo creo que tenemos una hiperestructura en el Estado donde la mayor gran parte del presupuesto eh, se va en esto, eh, la corrupción, la corrupción es algo, es un mal que está castigando, no solamente... ...a República Dominicana, pero República Dominicana eh, es algo preocupante... ...en los últimos años la, la corrupción administrativa y los gastos superfluos sobre todo. Y esos son de los mayores ejes que están impactando el presupuesto nacional. Y si no eh, cogemos el, el toro por los cuernos, la verdad es que se va a salir de las manos... ...esta situación que tenemos en la República Dominicana. Cuando tú ves eh, y, y te metes a los barrios marginados en, en este país... Tú ves que en varios años ni siquiera han vivido unas transformaciones, es decir, en su, en su estilo de vida. No hay un avance. Y eso incluso para la misma clase media baja. La clase media baja ahora mismo no está teniendo un impacto en su nivel de vida. Al contrario, la clase media baja está disminuyendo en la, en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de cuáles sectores son los que más han crecido en la economía de la República Dominicana. Y vamos a, a tocar un poco el tema de los intereses eh, financieros que escuché recientemente de que ahora más que nunca hay mayores personas que están en el data crédito con deudas acumuladas y eso se debe a la reducción de la capacidad de pago. Y por último, vamos a hablar de la regalía pascual, cómo ayuda eso a la economía. Y he dado algunos consejitos de qué debe hacer el ciudadano para que esa ola de Navidad y esos fuegos artificiales no se le lleven consigo. O sea, el que, dinero. La, que las luces no lleven el dinero. No se lleven el dinero. No se vaya, que esto se pone bueno, en vez de regresamos.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 Bueno, estamos de vuelta y te iba a preguntar, eh, para no dejar pasar por alto, recientemente el gobierno emitió un decreto en donde hacía una reestructuración de la manera de recolectar fondos, uh -huh. porque ahora con lo de la casilla única, casi todas las recaudaciones se están centralizando al Ministerio de Hacienda para el, el gobierno poder tener más transparencia y manejo de los fondos, incluso los pagos, a los proveedores del Estado se van a realizar a través del Ministerio de Hacienda. Uh -huh. Esto ayuda de alguna manera a la recaudación de ingresos para el gobierno, de que ya no lo cobre un ministerio en específico, sino que lo recauda Hacienda el dinero. Me yo, refiero al a sí, turismo. Sí, yo lo que me, yo lo que creo es que el gobierno está tratando de eh. Centralizar, todo. centralizar y sobre todo el manejo del dinero. Y en un sentido yo lo veo de forma correcta. ¿Por qué? Porque al ver o al tener la necesidad de recursos frescos, eh, concentrando quizá partidas que ahora mismo no domina el gobierno central, pueda de una forma u otra mandarlo a diferentes programas que el gobierno tiene ahora y que no tiene esos recursos verdad inmediatamente, instantáneamente. Por eso tú ves que se va a manejar directamente desde Hacienda ahora, para manejar los programas desde el, desde el gobierno central. Yo creo que beneficia en un sentido para que el gobierno pueda priorizar eh, ciertos recursos, porque el, lo que estamos viendo en la, ahora mismo, el gobierno tiene una carencia de, de recursos económicos ahora, porque el presupuesto ya se agotó, ya el presupuesto está agotado, no hay de dónde coger, como dice eh, el dominicano, y necesita, porque tú sabes que nosotros entramos en una fase... De, de fiestas navideñas y el país que comienza y esa es la realidad señores no nos podemos cegar el, el país comienza a moverse en febrero del año 2018 del año 2018 eh, ¿cuáles son los sectores eh, económicos que más han crecido en la República Dominicana eh, partiendo desde las eh, esas cifras tan positivas que ha mostrado el Banco Central de crecimiento económico no solamente como país sino en la región el Banco Central ha presentado de que la República Dominicana ha sido uno de los países que más ha crecido en la región latinoamericana. Entonces, como eso no se siente en la clase pobre, ¿cuáles son los sectores que han experimentado ese crecimiento? Mira, básicamente, el más puntero que nosotros tenemos eh, en la República Dominicana es intermediación financiera a través de, la, de las bancas múltiples en la República Dominicana. Prestar dinero en pocas palabras. Bueno, ha, yo, hágase prestamista. Pero hay que ver a quién se lo presta. Ese, después que ahora mismo, como hablamos, no hay la capacidad. Eh, por eso yo te digo, mira, y es un ejercicio sencillo, Hugo y amigos televidentes. Pregúntenle a un amigo, ¿verdad? A un emprendedor, a una persona que, que, que tenga una necesidad, ¿cuándo del encaje legal cogió un préstamo para un apartamento o para desarrollar un negocio? Ahora mismo lo que estamos prestando es para. Para, para vehículos. La, el mayor crecimiento de, de los préstamos en la República Dominicana ha sido para vehículos. Entonces, hay que hacer un análisis de hacia dónde estamos destinando el, eh, el, el dinero del encaje legal en la República Dominicana. Otro de esos sectores que ha crecido, pero no tanto como antes, ¿verdad? Y sigue creciendo el turismo, eh, varios restaurantes, un poco zonas francas que se han comenzado a desarrollar en los últimos años. Se ha visto un... Un, un crecimiento, por ejemplo, de, de algunos de sus sectores. Pero eh, cuando tú ves, por ejemplo, agricultura, energía, y ves sectores que impactan directamente a la, a la vida de las personas, ahí es que nos estamos quedando un poco rezagados, en esos sectores que impactan directamente a la gente y no a la economía. Quería señalar que el sector vehículo es un, un, una inversión que se devalúa. Claro. Porque tú compras un vehículo, eh, pre, pre, pre, por ejemplo, los vehículos coreanos que son los que tienen mayor empuje porque funcionan con GLP, con gas. Tú compras un vehículo de eso y a los seis meses ya pierde un 25% de tu, de tu inversión. El, yo he visto en el ciudadano común ahora mismo esa multiplicidad de endeudamiento. Eh, las instituciones financieras van en algún momento... Lo que pasa, Hugo, que es que la, como no se ha creado la capacidad de compra y pago al dominicano, el dominicano es que ha tenido que buscar otra fuente que le permita subsistir. Por eso tú ves que muchas veces eh, el Estado se tapa el ojo y no ve otras cosas porque ha dejado que el estilo de vida de las personas sea buscársela de cualquier forma se la busca, por eso tú ves que tú ves las instituciones las, fuer las fuerzas armadas, la policía nacional AME eh, o sea que por eso es que eh, hay eh, una corrupción intrínseca como dijo el, el ex presidente Leonel Fernández claro, es que tú no puedes, tú tienes que crearle las condiciones de que las personas puedan vivir su bajo su moralidad y su creencia claro, el que nace y el es que lo crían de una forma correcta usted puede tener 5 o 10 pesos y con eso usted va a vivir de forma honrada pero esa no es la generalidad. La primera generalidad o la primera ley de vida es la gente sobrevivir. Y si la gente no tiene el medio para sobrevivir, más si tiene hijos, si tiene eh, eh, eh, eh, condiciones, gastos fijos. gastos fijos, va a buscar la forma de vivir. Entonces, una de las formas de vivir de las personas, por ejemplo, las tarjetas de crédito, las tarjetas de, de, de, de, de, de crédito. No se han convertido en el sueldo 13, sino en el sueldo 13, en el 14, en el 15. Es decir, es ha sido un medio de sobrevivir la tarjeta de crédito. Por eso tuve ahora que todas las personas se endeudan en un banco para pagar tarjeta de crédito. Incluso los mismos bancos les prestan para pagar esa tarjeta de crédito. que ha dicho? O sea, de paso tiene un interés muy abusivo la tarjeta de crédito. Es, es eh, totalmente... Abusivo y descomunal, la verdad. Aunque bajaron las tasas de, de, de interés de las tarjeta, pero sigue todavía muy, muy altas. Porque, ahí voy, ¿cuál ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento? Intermediación financiera. O sea que el ciudadano está aprendiendo a manejarse de la misma manera que se manejan los gobiernos. El con ciudad... un déficit. Sí, sí, sí. Ese Es que es el estilo de vida. Es el estilo de vida. Entonces... El ciudadano está viviendo, está, está financiando su, su, su, nivel, su nivel de vida. ¿Por qué? Porque por las condiciones, la merma en el mercado, ahora mismo no tiene las condiciones. Pero Sin embargo, cuando tú se casas, tú tienes que pagar agua, luz, teléfono, un, eh, alquilarte una casa, un apartamento por el déficit habitacional que nosotros tenemos en la República Dominicana, mandar a los hijos... Eh, a, a un, por lo menos a una escuela, porque la, las escuelas públicas, uno quisiera, yo, yo quisiera confiar en, en el sistema público. Ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante, pasarlo. pero sí, pero en los últimos años eh, de las principales instituciones que trabajan con alguna discapacidad en la República Dominicana, eh, que atienden niños bastante, eh, de los vienen de las escuelas públicas. Eh, eh, son de los años que se ha atendido mayor con niños con dislexia y dislalia, es decir, no saben leer ni escribir, ya niños en cuarto, quinto, sexto y séptimo. Entonces, hay que analizar qué es lo que está pasando en la República Dominicana, no, no como un programa político, porque ese es el problema, es que eh, en la política ha permeado todo el quehacer de la República sí, Dominicana. Sí, porque si tú autocriticas el gobierno y ya tú eres de la oposición, no quiero dejar pasar por alto, que ya casi se nos acaba el tiempo, el tema la de la regalía pascual. ¿Cuáles son tus observaciones para todos los ciudadanos que van a recibir la regalía pascual? Sabemos que eso va a inyectar y dinamizar la economía por dos o tres meses, por la secuela de lo que tú compras. El ah, pero es... tú, tú, tú, eres, tú eres optimista. Bueno, lo que pasa es que el gobierno va a poner en el mercado 14 mil millones, el sector privado va a poner algunos 20 mil millones más y el sector informal otros 20 mil. Entonces la economía este me va a estar... Booming. Ahora, el ciudadano de a pie, el común, el que está viendo hoy que va a recibir mañana 18 mil pesos más su salario, ¿cómo debe manejarse? Mira, lo primero que, el, uno de los, y ahí voy, uno de los principales errores de nosotros los dominicanos, de todos los dominicanos, es no, es no programar nuestras finanzas. Primero lo que usted debe hacer es programar su finanza, tener un presupuesto. Presupuesto de ingresos, cuánto a mí me ingresa, y presupuesto de gasto. ¿Cuánto yo voy a gastar? Ahora bien, ahí está el problema ¿Cuánto voy a gastar? Ahora, usted puede decir, pero ven acá Es que yo soy una persona que gano 15 mil pesos Bueno, miren Nosotros estamos en una, eh, en una realidad consumista Usted tiene que controlarse Usted se junta con su esposa, con sus hijos Usted, con su novia, con quien sea Y programa su estilo de vida Aquí tenemos un refrán que dice Hay que arroparnos Antes de la sábana no de hasta ahí. Y es que las aulas de este país son muy cortas. Sí, son cortas, son cortas, pero pero no nos podemos quedar ahí, porque uno de los errores de, la, de las finanzas personales que tiene la persona, adicional a lo que usted programarse, hacer un presupuesto de lo que usted va a consumir, lo que usted va a gastar en lo necesario, es quedarse en el círculo de confort. Nosotros eh, es, eh, a veces solemos hacer... De quedarnos siempre en nuestro círculo de confort y no ir más allá. Si usted está ganando, por ejemplo, 15 mil pesos y usted tiene un talento, dedíquese a ese talento. No tenga pena, no tenga vergüenza. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, y amigas que co cocinan buenísimo, muy bien. Y son pasteleras, son profesionales de la contabilidad, del derecho, y son pasteleras. Y por eso le ingresan. Otros recursos, por otro lado, que pueden ir, entonces, mitigando la situación de, de, de, su, de su presupuesto de gasto y estilo de vida. Entonces, primero usted tiene, hágase su presupuesto. Segundo, salga su ciclo de confort. Si hay un déficit que usted tiene en su presupuesto, o ajústelo a su realidad, o haga emprendimiento, en lo que usted sepa hacer, si usted sabe cantar, si usted sabe cocinar, si usted sabe los sea, genere dinero, dinero extra, no se quede en su círculo de confort, porque eso es una de las cosas que no está pasando. Según, tercer error, mire lo que pasa mucho, andar con los amigos, Le, limítese con sus amigos, ahora se gasta demasiado, no gaste en cosas innecesarias. El dinero es muy valioso y usted tiene que priorizar, sobre todo si usted tiene una familia. El dinero es un presupuesto familiar que debe dedicarlo, directa, debe dedicarlo directamente a ella. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias. Esperemos tenerlo de vuelta aquí para que hagamos un programa solamente de orientación al, al ciudadano que nos mira. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Mañana tendremos a la licenciada Carmen Castillo, quien es asesora migratoria. Y nos va a dar algunos puntos para que no le quiten la visa y que pueda conseguir una nueva. Muchas gracias. Ah, gracias a ti. Hugo.